Desde el 2019, Puebla, eh, de alguna manera, ya está considerada como un estado en donde ya se prendió la alerta de género, vamos a decirlo así, ¿no? Así como, como un poco rojo, pero no en todos los municipios. En 50, sí, la ciudad capital obviamente está incluida, pero también San Martín Texmelucan, un municipio en donde lamentablemente se ha caracterizado ahorita por eh, el, su índice de violencia. Y claro, como no, las mujeres, claro que son eh, presa de la violencia en muchísimas facetas. Por eso me da mucho gusto que esté aquí para hablar del tema, para que nos digas, mi querida alma, Delia Cruz, ¿Cómo nosotros, qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Y también un esquema de eh, qué sería bueno también para que los gobiernos, pues, sabemos que hay esta alerta de género, pero pues la verdad, como que no la hemos visto mucho en acción. Los feminicidios eh, eh, siguen, incluso hubo un incremento, ya no se sabe si es por la, el confinamiento, la pandemia, el, la crisis económica, pero vaya, Tú eres especialista en este tema, como, como abogada, y bueno, actualmente también eres candidata a una diputación federal por el Distrito 5, obviamente, en San Martín, por Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? Son muchas las preguntas, ¿verdad? Son muchas las preguntas. Gracias, Erika, buenas noches, buenas noches a tu auditorio, un gusto por la invitación, gracias por... Darme el espacio. Bueno, gracias a ti por en este venir momento. desde San Martín. Desde San Martín eh, vengo corriendo para acá. Vámonos, perfecto. <ríe> Así es. Este tema, eh, en, en San Martín la gente se queja mucho por la inseguridad. Bueno, sí. en qué lugar no, ¿verdad? Pero en San Martín sí están las cosas complicadas y sobre todo también para las, las mujeres, en donde bueno está la alerta de género desde el 2019. ¿Qué ha pasado? ¿Ha servido? ¿No ha servido? ¿Qué ha faltado a los gobiernos? ¿Qué ha faltado a los ciudadanos? Para que esta alerta, ¿no? que es este un sistema incluso a nivel mundial, ¿no? que, que, que ya funciona en todo el mundo, pues acá como que no acaba de arrancar. Sí. ¿O tú cómo lo ves? Fíjate que lo veo de verdad alarmante, alarmante, porque si bien la inseguridad nos acosa a todos, pero hacia las mujeres está más feo mucho más feo y efectivamente como decías eh, del arte de género en Puebla son 50 en el estado 50 municipios de los cuales San Martín tex Malucan están alerta de género ¿qué significa esto? pues que está un foco oh, rojísimo porque son de los niveles más altos de violencia contra las mujeres y háblate, hablamos de todo tipo eh, intrafamiliar violencia afuera a, violencia entre noviazgos violencia eh, entre matrimonios, uh -huh. de todo, todo tipo, ¿eh? por okay. eso es la alerta. ¿Violencia política de género también o...? Violencia. Te lo pregunto porque tú estás ahí metida en sí. el ajo, ¿has sufrido esto o no? No, hasta el momento no, espero no sufrirlo, pero hasta el momento no he sufrido violencia política. Ajá. Sí, porque estoy ahorita, eh, pues... En, en, una, en un lapso para iniciar una en la intercampaña, ¿no? De, lo que ajá, le llaman la intercampaña sí. un proceso, pero no no, no lo he sentido, afortunadamente ¿Ah, ¿Sí? no, pero pues ya desde, desde que estabas en la lista, ¿no? o sea, no necesariamente ya tienes que ser candidata sino no aspirante que, que estés ahí, bueno hay algunos, o algunas sobre todo, que le tupen parejo o sea, no contra de ella porque puede ser, no te tocó no, afortunadamente no, me ha tocado Ok No, estoy exenta, ¿verdad? Pero precisamente eh, Movimiento Ciudadano nos ha dado una capacitación extensa para detectar esos punt puntos rojos de violencia, poderlos manejar y poderlo podernos defender Y yo como abogada, obviamente, pues ya tengo toda, toda la batería llena y cargada para cualquier situación detectarla y en su momento defenderla De acuerdo ¿Por qué hay esta percepción de, bueno, no es percepción, ahí están los números, ahí están las cifras, eh, de que no, como si no pasara nada? O sea, se, se prendió el foco, ¿no? Todo el mundo ve la luz roja y no pasa nada. ¿Por qué? Yo creo que es la falta de difusión. La falta de difusión y una verdadera campaña de concientización ciudadana mediante un programa, una acción efectiva, para que toda la ciudadanía se entere realmente el problema en que estamos, ¿sí? Esta, esta alerta de violencia de género eh, fue más que nada también muy coaccionada por la ONU, porque lo trae en la Agenda 2030, que obliga a los países miembros a que le abonen y que ejecuten las acciones que vienen en esa agenda. Y la Agenda de la Violencia de Género, para pararla, está en el número 5, ya te imaginarás qué tan grave está a nivel mundial, es la acción número 5 para poder tener, eh, pararla. Eh, uh -huh. ¿sí? Entonces, ahí tenemos en esa agenda 169 acciones y más que se pueden tomar los países para poder pararla, para poder eh, eh, en todo caso exterminarla o terminarla y, este, y quitarnos San Martín, uh -huh. Texmelucan y Puebla de esa alerta de género. Algunas de las acciones son eh, en lo, en los institutos poblanos de la mujer, que sí están instituidos sí están instalados, que hacen un buen trabajo con las mujeres, que las apoyan, las ayudan, hay un jurídico, etcétera, etcétera, y las canalizan hacia los diferentes puntos y, y plataformas, ¿sí? Pero aquí más que nada eh, a, a mí me gustaría en un momento dado llevar en mi agenda, que la voy a llevar con perspectiva de género también exclusivamente, eh, una fiscalía especial para atender estos delitos uh -huh. pero una fiscalía especial totalmente eh, integrada con policía, con patrullas especiales y capacitadas porque aparte hace un tiempo una amiga sufrió violencia, la mandé a la fiscalía porque por cuestiones de, de, de COVID no pude a, apoyarla en ese momento personalmente, fue y la eh, persona en la fiscalía y mujer le dijo no no te puedo atender porque ponemos en violencia a la a, la, a, la, a, la, a tu esposo porque era del, el, el esposo el que le estaba la estaba violentando okay. le dice no le dice no te puedo atender porque también eh, violamos los derechos de él o sea ¿Qué Ajá. necesitamos? Una buena capacitación y formación de la policía y de los fiscales y de las personas que integran las fiscalías uh -huh. para que puedan atender estos, estos delitos. Ya. Atender desde la querella, desde la denuncia, desde ahí. Y dar todo un acompañamiento completo para que se pueda erradicar. Esto es lo que hace falta también. Es lo que hace falta. Es lo que hace falta. Porque no lo conocemos. Y ahí tengo el primer síntoma, que no lo conocemos, y, y la, la prueba, porque fue a la fiscalía ya en San Martín y no, y no, no. Pero, o sea, pero ¿qué le dijeron a tu amiga? O sea, ¿por qué iban a violentar los derechos del caballero? Ah, porque resulta que eh, instru, eh, instituyeron su domicilio familiar sí. en la casa del esposo. Ajá, claro. Pero ahí surgió la, la violencia, se fue, se fue a demandar y querían separar, quería separar, bueno yo le recomendaba que separáramos no, claro. al esposo sí, por supuesto. Del, del domicilio porque ahí estaba el centro de la agresión Ajá. y porque era agresivo casi casi se hablaba de una violación también. Entonces le dije, ¿sabes qué? Hay que denunciar porque aparte era fin de semana, no se podía acudir a los juzgados de fuero común familiares. Okay. Fue, ve a la fiscalía y en un momento yo llego por allá y todo, pero no, resulta que que, que, le dices, que, es que la casa es de tu esposo Ajá. y vamos a violar los derechos de tu esposo. Y le digo, ¿cómo crees si la violencia le está sufriendo a tú y se puede separar Ajá. del domicilio familiar del esposo? Con esa denuncia precisamente también se aporta ayuda porque ella está sufriendo un, un, una violencia. Claro. Ahora, el domicilio sí. familiar... No es que si, si es mi casa o tu casa, es de los dos, ya está establecido ahí. Claro. Ya no, si tiene, tiene estando, eh, eh, por, por ejemplo, por bienes separados y es del esposo, no importa, es el domicilio familiar que se está claro. instituyendo ahí y debe de tener siempre la mujer y los hijos, todo el apoyo y todo Y es que todo pasa, porque tu amiga va a decir, ¿sabes cuándo te vuelvo a hacer caso? Alma, nunca. Sí. <risa> ¿No? Sí. O sea, a ti ni a ningún abogado. Se quedó decepcionada, ¿eh? Decepcionada. No, y eso y más les yo... pasa a miles de mujeres, a miles. A ver, Almadelia, para quienes están escuchando, ¿qué se tiene que hacer en un caso así? O sea, ¿cómo se tiene que proceder? Y si llegamos a, a, a la fiscalía y resulta que nos dan esta respuesta, ¿qué es lo, lo apropiado? ¿De plano que nos hagamos compañía, hacer compañía de nuestro propio abogado o cómo está la cosa? Ahí está el problema, fíjate. El problema ahí está porque incluso he ido yo personalmente también con otras amigas antes a, años, estos, an, años antes a esto, sin que hubiera alerta de género. ¿eh? También igual fue violencia intrafamiliar, llegamos a la agencia del Ministerio Público entonces y el, el Ministerio Público dijo, pero ¿cómo la voy a atender, abogada, si al ratito se va otra vez a, a regresar a su casa con su esposo? Ya la golpearon, ya le hicieron, pero otra vez se va a regresar a su esposo, como para qué. Me enojé y le dije, ¿sabe qué, licenciado? Le tiene que, y es su obligación recibirle la, la denuncia en este momento por lesiones. Claro. Pero es que no le veo en la cara. Le digo, pero vea, y le enseñábamos moretones, pero quería verlo en la cara. Dice, no, eso a lo mejor se cayó, se tropezó. No, no, no, váyanse después este la señora se va a regresar otra vez con el esposo. No, bueno. Es a lo que me refiero, una verdadera capacitación, especialistas de personas que vean y que analicen el derecho y uh -huh. la falta de, de atención sobre estos temas uh -huh. de abilación. Alma Delia, ¿de, ¿de qué sirve la, la alerta de género? ¿Qué es la alerta de género? La alerta de género precisamente es para que los gobiernos hagan acciones concretas para terminar con esa violencia eh, contra las mujeres. Ok, ¿se ha hecho? Eh, yo siento que no al 100, eh. o sea, no, no, yo no he visto y tampoco he escuchado que haya eh, o, o difusión, como te decía, una buena campaña de difusión, que hay una fiscalía especial para eso, eh, eh, decirles, ¿saben qué está en tal lugar, en tal dirección? Que sí la hay. Sí la hay aquí en Puebla, pero no no, no, no se sabe a dónde. A ¿Hay, a ¿Hay dónde? en San Martín? En San Martín como tal una fiscalía no la hay. No la hay. No, no la okay. hay. O sea, una fiscalía o podría ser una delegación o Ajá, un módulo, claro. no lo hay. No, no lo hay. hay. No. Solo en Puebla y cualquier Puebla. cosa, se pues, tienes que no transportar desde allá sí. hasta acá, sí. ¿no? con la emoción, con el miedo, con las lesiones... ¿Y luego para que te salgan con eso? ¡Por Dios! Sí, y lo único que hacen es que te expiden una constancia, que te vayas a hacer un análisis psicológico, a ver el grado de miedo que tuviste. Si tienes un grado de miedo alto, prosigue la querella, si no, no. Ok. Si no, no prosigue. No, Porque bueno. Porque no, no, no, no saliste Ajá. positivamente, entre comillas, muy alto en Ajá. el miedo que te da el estar conviviendo Ajá. con tu pareja, con una persona, con el esposo, con quien sea, ¿no? Bueno, actualmente eres eh, la coordinadora de Mujeres en Movimiento. Sí. que precisamente se trata de ver ¿no, todo lo que requieren. Las mujeres en cuanto a sus necesidades, en cuanto a los obstáculos que tienen en todos, en todos los sentidos. ¿Cuál crees que sea ahorita el obstáculo mayor que tienen las mujeres allá en San Martín? El obstáculo mayor que se tiene es la falta de preparación para crear eh, su propio modo económico de vivir, para no estar dependiendo de después pues de la familia, del hermano, del, amigo, del hermano, del esposo, de la pareja. Ajá. ¿sí? O sea, ¿Del hombre la, del general? Del hombre en general. Ajá. Empoderar a la mujer de esa manera para que pueda tener, eh, sentirse segura de, de, de, de decir hasta aquí. Porque muchas mujeres, ¿qué sucede? Se aguantan y ahí están. ¿Por qué? Porque no tienen el, el modo económico de, de, de salir adelante con hijos. ...y no tienen el apoyo, no se sienten respaldadas... ...y dicen, pues ni modo, aquí me aguanto... ...porque pues no tengo manera uh -huh. de, de, de luchar por mí misma... ¿no? ...salir uh -huh. adelante. De por eso cuando eh, me hacen la invitación... ...de participar como Movimiento Ciudadano... Es tu primera vez como política. Es mi primera vez como política. O sea, políticas. candidata como y candidata, todo lo demás. Sí, sí. ¿Qué se siente? ¿Te gusta? Sí, sí me gusta, me encanta. ¿Sí? Me encanta porque siempre he hecho labor social... Y me gusta ayudar a las personas de escasos recursos. Entonces, ¿qué más de ayudar a, a mi distrito, a mi municipio? ¿no? Eso, uh -huh. eso eh, siempre en San Martín lo hemos platicado con demás amigos, que estamos cansados de muchas cosas, pero quizás nada más lo aportamos, lo decimos, lo externamos, pero no participamos. Entonces se me da la oportunidad de participar y dije, lo voy a hacer y voy a hacerlo bien. ¿Por qué? Porque es la oportunidad que tengo de participar y siempre las personas que me conocen, los amistades, mis amigos, conocidos y, y, y gente en general que ha tenido cercanía conmigo. De estar allá, ¿no? Sí, Ajá. de estar cerca. Sabe que soy una mujer comprometida de, y de trabajo. Y de trabajo, ¿eh? Entonces, uh -huh. eh, qué mejor eh, hacerlo y participar por San Martín. Ya. Eso estoy enamorada de hacerlo y enamorada de San Martín también. Ya. Oye, y no hay el típico, los amigos de... ¿Pero para qué te metes a la política? Son unos corruptos, no sirve de nada, te vas a desgastar. O sea, ¿sí hubo muchas personas que te dijeron. Sí, sí hubo. Sí, sí hubo. ¿Y qué? ¿Por qué tú dijiste sí voy? Sí hubo personas que, que lo mencionaron y así muy muy este e incluso me dijeron no te vas a exponer con la pandemia ten mucho cuidado tu familia aparte también claro sí. otro factor la pandemia la pues pandemia sí. yo lo que les dije saben que les agradezco quise reunir todas las opiniones no y les dije saben que les agradezco mucho las opiniones todas cuentan las voy a llevar Bien, bien, bien grabadas y bien tomadas en cuenta, teniéndolas presente. Pero creo que eh, es el momento, sentí que era mi momento de participar. Sentí que era el momento de hacerlo, porque toda mi vida me he dedicado a mi trabajo. Nunca he vivido de la política, nunca he sido política. Todo, todo, todo lo que, lo que he trabajado ha sido por mi propio esfuerzo. Entonces dije, esta ocasión quiero hacerlo por San Martín, y por el distrito que tanto me retribuyó, porque en San Martín, te voy a decir, fue el primero que me dio trabajo, el primero que me dio trabajo, el primer municipio que me dio trabajo profesional, este, empecé a los 19 años, y este, en, en la notaría 3, en ese entonces, del licenciado Jorge Romero Vargas, eh, a los 19 años, directora de un jurídico de la notaría, yo estaba fascinada, ¿no? Entonces, wow. eh, Hueoxingo igual, los tribunales, a trabajar profesionalmente en Hueoxingo. Y luego, pues, ¿qué crees? Que me caso a, me caso a mi esposo de San Martín. Uh -huh. Ahí nacen mis hijos también. Okay. Establezco mi domicilio familiar en San Martín. Entonces, imagínate si no voy a estar enamorada de San Martín. Sí, por supuesto. O sea, supuesto. adorando a San Martín siempre. ¿Por qué? Porque eh, veo crecer a mis hijos. Uh -huh. eh, yo he caminado y recorrido las calles y, y estoy eh, siempre aportando y viendo el beneficio social de San Martín. De acuerdo. Mira, eh, te están mandando acá saludos. Dice eh, Barush Bonilla Casco, estamos contigo, Alma. Manuel C.A., excelente participación, diputada. Ya te están diciendo, diputada. O sea, ah, órale. Ah, Francisco Javier Pérez, todo el apoyo, licenciada, Almadelia Cruz Alvarado. Gracias, gracias. Dice Quita Romero García, Felicidades, Lick, Camila, Gracias. Alvarado, todo el apoyo, Noglesa, saludos, excelente tema y producción espectacular. Te mandan saludos, Gracias. eh, Martín, también aquí al productor, también, ¿También le mandan saludos. Le Sale, dice, eh, te están diciendo, los jóvenes estamos contigo, Alma. Fana Salazar, estamos contigo, mujer preparada y con grandes principios, sin duda, Texmelucan se pinta se pintará naranja. Bueno, ya aquí ya están los partidos a todo lo que dan. Este, dice también, ah, hashtag Texmelucan pinta naranja. Mira, ya tienes ahí tu hashtag. hashtag también. Ajá, Dani Quiroz, una supermujer hablando de temas de género. Alza la voz. Y te ponen manitas así de aplauso, un emoji de aplauso. Alvarado Taboada. Eh, Toño también te, te está mandando saludos, Salazar gracias, García Abraham. Gracias. Texmelucan se pintará naranja. Araceli Castaña, Castañeda Galicia, saludos licenciada. La mujer texmeluquenses, la, las mujeres texmeluquenses te apoyamos. Gracias. Dice, todo el distrito será naranja. Dice, jóvenes en movimiento presentes. También el movimiento de jóvenes dice que te, te manda. Un saludos saludo y que y un te beso apoyo. A todos. Gracias. Dice, eso necesitamos, candidatos nuevos, no los mismos de siempre. Ismael Bermejo Aguilar, saludos candidata, te está mandando. Gracias. Dice, también saludos para la Chávez, gracias amigo, ya me estaba yo sintiendo. Dice, Bonilla Casco, estamos contigo y... Eh, también, te, bueno, te mandan un montón de emojis, así de caritas y corazones y todo eso, <risa> Tita Lara excelente tema, saludos Ay, Alma amiga Tita, saludos. Marco Quiroz, excelente licenciada Alma te felicito, tú puedes, sabemos de tu capacidad Abigail Caselín Berra, saludos licenciada Erika Parra, sin duda una mujer honesta y preparada, éxito abogada eh, gracias, gracias a, al, a todos Alma, ahora, eh, estamos hablando mucho de eh, de esta violencia de género y de lo que les está haciendo falta a las autoridades. Ya nos faltaste que personal capacitado para reaccionar en el momento en que la víctima está pidiendo ayuda, que no se sienta sola, desolada además. De además. Y, y, y la verdad es que ya se queda finta para toda su vida porque dice: No, esto no sirve. Entonces, no, y vuelve a este ciclo de violencia. Ahora, eso está mal por las autoridades, hay mucho que hacer, por supuesto que sí, la alerta de género, le hace falta difusión, bien lo acabas de mencionar, pero ¿cómo los ciudadanos podemos nosotros contribuir a este engranaje, pero de, de ¿cómo se dice? El, el círculo, este, no vicioso, el otro, virtuoso, virtuoso. el círculo virtuoso. ¿Qué podemos hacer nosotros? Mira, una de las cuestiones del Movimiento Ciudadano es llevar una agenda de perspectiva de género. Pero no te digo con esto que es en contra de, de los hombres, obviamente, ¿no? Uh -huh. Yo, en mi sentir, es que debemos de tener un equilibrio, tanto hombres como mujeres, para poder lograr una unión en el país que tanto necesitamos. Claro. Una verdadera democracia que tanto necesitamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Todos poner nuestro granito de, de arena y concientizarnos, saber realmente por qué suceden las cosas, qué es, qué es una violencia, qué es el género, por qué eh, eh, surgió toda esta eh, eh, ola de, de, de, eh, de voz en, en, en grito, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque sí realmente es cierto, ha habido avances, por ejemplo, en la cuestión electoral ha habido mucho avance y nos está poniendo el ejemplo al demás sistema judicial, porque en, en, en el sistema electoral se le está dando más, más a, a, apertura y buena plataforma a las mujeres. ¿Cuál es? Cuando determinó las cuotas de género. Primero empezó con 20, 30, ahorita 50 y 50. Eso es aportar. Eso es aportar y eso es lograr el verdadero equilibrio de la democracia y un verdadero equilibrio en la sociedad. ¿Sí? Darle ese espacio a la mujer que se, se exprese, que se empodere, que vea que, que se pueden hacer las cosas así bien porque somos ya vemos muchas mujeres preparadas. Además, te voy a decir algo, en el país somos 51% mujeres y 49% hombres. Entonces, ¿por qué tenemos que tener esa pugna todo el tiempo? Yo creo que una buena campaña de concientización a nivel nacional, estatal yeah, y local, okay. podemos llevar a cabo muchas cosas, Ajá. demasiadamente, y poder crecer y poder salir adelante, uh -huh. porque debemos de estar unidos, de unidos como país. Ajá. Es decir, este problema de la violencia en contra de las mujeres, eh, de alguna manera, no, ambos somos responsables de esta realidad, tanto hombres como, como mujeres. mujeres. Sí. ¿Sí es por ahí? Sí, sí, okay. sí, sí, definitivamente. Uh -huh. De hecho, eh, lo, yo creo que también podría ser desde incluir e incluso incluir en el sistema educativo eh, cuestiones de, de, de um, alguna materia o algún refuerzo, unas cuestiones en algunas escuelas dan, eh, eh, por ejemplo, desde civismo, por ejemplo, un buen civismo que lo redujeron ya en el plan de estudio nuevo, la y ética. Y lo, lo, ¿eh? uh -huh. lo suprimieron. Y eso es muy importante porque en sí mismo te, te enseñan a amar a la patria, a la patria, a los símbolos patrios. Entonces debemos tener eso bien, bien, bien metido en el corazón. Este, ética, una buena clase de ética, una materia esencial de ética, imagínate desde el kinder. Y luego los valores, claro. los valores morales que lo hemos dejado y que ha destruido el tejido social y que debemos recuperar. Yo creo que es tiempo de concientizarnos que este este tiempo nos dé oportunidad ahora que estamos con el confinamiento pues para claro. reflexionarlo y, y, y poder aportar entonces de ahí que yo eh, me gustaría llevarlo eso a mi agenda Fletch, ya, precisamente para que haya eh, una verdadera concientización y quizás nos falta mucho por hacer poco hemos avanzado pero lo bueno que sí hemos avanzado eh, uh -huh. Poco a poco en la cuestión electoral, claro. ojalá avancemos y yo estaré trabajando por el sistema, eh, pues el, los demás sistemas, ¿no? Los judiciales, claro. etcétera. Camila Alvarado, Gabriel Alonso Quint, eh, Tita Lara, eh, Carmen Cebada Morales, te están mandando saludos. Y dice Ismael Bermejo, el mal gobierno municipal en San Martín y los candidatos que representan al pasado le abren una gran oportunidad a los abanderados de Movimiento Ciudadano en ese municipio. ¡Sopas! Fuertes declaraciones. Fuertes. Muy bien, pues fuertes. Almadelia Cruz, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en Los Conjurados para platicar de este tema, de la alerta de género. Y eh, aunque hay muchas voces que coinciden ¿no? en, en lo que tú mencionas, Siempre alguien destaca algo nuevo, ¿no? En este caso, ¿no? tú con la educación en cuanto a los valores que nos enseñan a los niños. Y luego a los grandes también se nos olvida. ¿eh? No, bueno, pues entonces, de verdad, muchas gracias. Y bueno, y ahí estaremos al pendiente. Ahí me dices, ¿cómo vas? Te cuento, te cuento. Después, ¿cómo voy? Pero muchas gracias por la invitación. Estoy muy a gusto aquí en la terracita. ¡Ahí está sabroso! Está ¿verdad? sabrosón y un sed hermoso. Ay, muchas, muchas gracias! gracias. Pues, y ahí bienvenida. estaremos pendientes y yo cuando me inviten estaré aquí. Perfecto. No, pues personas como tú siempre serán bienvenidas que aporten, que con su experiencia nos puedan informar y tomar ¿no? de, de esta información herramientas para nosotros saber qué hacer. Ya sabe usted qué hacer, sino si, si el marido, si el novio, ta, ta, ta, ¿no? o la golpea, o luego la sacan, las corren, ¿y qué, ¿y qué hacen? Tiene que usted acudir a las autoridades mejor con su abogado, ¿no? Mejor que la acompañe su abogado <risa> por, por si aquello por de si que, aquello. Sí, por si por llega si verdad, y, No, sí, de verdad. Claro. Necesita un buen acompañamiento porque si no... Eh, Sororidad. No, exacto, Sororidad. Exacto. Pues muchas Gracias. gracias. Gracias por su compañía, soy Erika Rivero, esto fue Los Conjurados, esta entrevista la puede usted checar en nuestro portal de noticias y en nuestras redes sociales. Besitos, buenas noches, bye.